Ah, ¿por qué no grabé eso? <tose> Saluda Black María. Sí. ¡Va <tose> a entrar! ¡Va a entrar! ¡Saluda! Estamos... Ahorita no ve nada, pero estamos en clase de química Bye, yeah. Bye. Soy en Youtube Romy ¿Eh? Soy sí, en Youtube ¿Por qué? ¿Por grabo como Youtube? Joto Joto Se ve bien el cielo. Se ve como guerra de dos mundos. ¿Tú me... ya? ¿Eh? Espera las llaves. Sal del baño, pendejo. No. no. ¿Qué quiere? No. No. Mira, no No te diviertito. Adiós. Gracias. Bueno, la Filipinos, qué es esto? ¿Ah? Sí, estamos en Si estamos en Tomás esto es en nuestro unbolling, cuestan 35 pesos. Está bien, ¿no? Está bien. Comida para este video. Estoy de hambre. Bueno, come puta, come. Hay Brian